Hola, soy Pedro Miguel del IESGIEN de Alcalá de la Pobla de Farnals. Vengo a hablaros de la gestión de la asistencia en el aula, algo de lo que no soy en absoluto experto, más bien me cuesta pasar lista en el aula cuando entro, se me olvida. Desde el curso pasado Itaca, está funcionando la plataforma ITACA, que es de gestión integral de, de el, todo el proceso de de enseñanza y con él podemos pasar notas, podemos valorar la actitud de los alumnos, podemos enviar sacar informes para los padres, pero tiene un problema que eh, tiene que cargarse y desde luego no, no es nada rápido. Yo no me imagino cargando Itaca en cada hora que quede de clase. Para eso me he buscado altre, otras alternativas. En esta pantalla vemos eh, los ítems de valoración actitudinal de, de, la, tercera casi, de la tercera columna de, las, de la asistencia, que la verdad es que mi director ha, ha, se lo ha currado, ha hecho bastante trabajo y ha puesto un montón de ítems. Al entrar en clase, pues baja la pantalla, pone el proyector, desenmarala los cables, conecta a la pared y encima pasa lista acá. Yo, sinceramente, si lo conseguís, enhorabuena. Mis alternativas empezaron por el cuaderno del profesor, una aplicación para Android. Eh, la compré nada más salir y, y me gustaba. Yo, en un, en un comentario... De en Twitter les pedí que quería pasar lista y poco a poco han ido completando y se ha convertido en un cuaderno muy completo. Podéis hacer cualquier cosa en él, pero la verdad es que como yo utilizo Moodle como registro de notas, pues la mitad de las aplicaciones del cuaderno del profesor no las utilizo y no, no me resultaba ágil. Mi solución para lo que yo quería, que era pasar lista en clase rápidamente a ser posible con el móvil fue ClassDojo. Probablemente lo descubrí a través de la nube TIC, un blog que os recomiendo encarecidamente. Y en ClassDojo pues, podéis hacer de todo. Eh, aquí en esta pantalla se ven los, mis cursos de este año y se ve una pantalla de cómo se ve en el ordenador y otra de cómo se ve en el móvil. Es eh, realmente cómodo pasar lista con el móvil aquí veis el aspecto de la clase apuntas eh, la asistencia si están sale verde si no están el rojo y los, los que vienen con retraso pues se marcan en naranja los positivos y negativos es sorprendentemente muy muy divertido para los alumnos les por lo menos los de los ciclos los de los cursos bajos del ciclo inicial y, y los alumnos del PDC con ellos yo lo utilizo a toda hora eh, los, yo a principio de curso pongo un avatar y normalmente a los alumnos pues no les gusta quieren ponerse su propio avatar, es parte del juego, y, y dedicamos una sesión a cambiarse, a elegir el avatar que quieren, y yo por mi parte pues subí el mío. Este año ha venido el inspector a evaluarme por lo del acceso a cátedras, sin ninguna posibilidad, pero, pero no renuncié, y eh, un alumno de tercero me sorprendió mucho que quisiese que el, el inspector lo viese, por eso me he animado a hacer este pechacucha y traeroslo aquí. En dos años ha mejorado mucho. No era tan útil si solo era para, para valorar la actitud. Yo lo de la actitud es lo que menos me importa. Me importaba el registro de asistencia y posteriormente han implementado el, la, la posibilidad de enviar mensajes a los padres. Y la última novedad de, del mes pasado es poder invitar a otros compañeros a la misma clase, con lo cual si invitamos a todos los compañeros que dan la clase al mismo grupo y al jefe de estudios, a las 8 de la mañana se puede saber quién está en clase y quién no está en clase y eh, luchar contra el absentismo. Este es un informe de actitud de mis alumnos del PDC, que son muy buenos, pero solo saco el arma para poner negativos y claro luego pasa lo que pasa. En el, en el segundo plano está el informe de, de asistencia, que es lo que realmente es útil para mí. A lo largo de la semana voy marcándolo en ClassDojo y yo al final de la semana me siento y lo paso en, en Itaca. Itaca, a mí, la verdad es que me gusta, ya os lo he dicho, me parece estupendo y si eres tutor, le pides un informe y te saca un PDF con todas las faltas de todos tus alumnos semanal, quincenal o del periodo que tú elijas pero lo junta todo y eh, luego te toca separarlo, lo separo con PDF-SAM es una aplicación rapidísima bueno, supongo que las demás también, pero a mí me gusta esta y después en la línea de ser de utilizar los eh, las cosas oficiales que nos proporciona la consellería, pues yo envío a los padres el correo a partir del, del correo de la Generalitat. Espero que os haya gustado y gracias por vuestra atención. Aquí tenéis a mis alumnos con avatares para el blog que no utilizamos porque no quisieron. Muchas gracias.